Estamos en la rueda entre muros que eh, se emplaza en el lugar donde eh, se levantaba la muralla de Aseconia, de Compostela. Las murallas de las ciudades eh, a lo largo de los siglos se derrumban y se vuelven a levantar. Sus lienzos no podemos decir que sean ni romanos ni medievales. Son lienzos que como una piel se ha ido renovando a lo largo del tiempo. Es verdad que lo que permanece es la cimentación. Eh, es muy importante poder excavar hasta el punto más profundo de esa muralla para poder comprobar el origen. En Aseconia, según mi hipótesis, la muralla original es del siglo III, siglo II, igual que las murallas de Lugo, Astorga o Braga. Ese lienzo luego se ha ido re levantándose, rehabilitando a lo largo de la historia y hoy permanece pues, el que tenemos detrás de nosotros. Pero la muralla eh, sino suscribía la ciudad de Aseconia, igual que las otras murallas contemporáneas que encontramos en el noroeste peninsular.